hey what's up amigos this is Joe Perez one more time with another video today's video is I think it's gonna be a little short now this is the scenario for you I'm gonna try no I'm not gonna try I'm gonna save you $130 how about that this is the scenario homeowner left the house locked the door couldn't get back in the house I had to call Yes, a locksmith that came down to the house, $130. No, it was not me. All right, I know better. I carry my keys. Listen, $130 for a locksmith to come to your house to open your own door, seriously, we're gonna avoid that. Simple solution $1 Walmart, Home Depot, Lowe's, get yourself a spare key go outside somewhere, nobody knows, only you, bury the key, that works. However, we're gonna take it up a notch. We're gonna be installing a key holder right outside your door, right outside a wall, whenever you want it, okay? So basically the way this works, you attach it with screws onto your wall, it has a combination that you can go ahead and set it, they come in at zero, zero, zero, zero, it's four, four keys, All right, open it up, put the key in there, put your code, close it. Next time that happens, guess what? You're prepared. You go to that key, you open it up, and there's a key. All right, one dollar plus the $17 you pay at Amazon that's $18 versus $130. But if you want to get it at Lowe's, that's $35 at Lowe's. All right, now listen, this is not for the thieves if they want to get in. If the door swings inside, they're gonna kick it. They're gonna break your window. This is for you, the homeowner. That way, you don't have to spend $130 or you don't have to break your door down. Folks, if you haven't subscribed yet, North Carolina, you keep asking. If you haven't subscribed yet, hit the subscribe button, hit the like, and don't forget to hit that bell. That way, when the next video comes out, you will be notified, alright? It's time for CC. I'm going to go ahead and switch to Spanish now. Closed caption coming up. Alright, let's do it. Hey, what's up, amigos? Yo Pérez aquí con otro video. En el día de hoy te voy a salvar 130 cohetes. 130 dólares, ok? Lo que está pasando fue que una cliente salió de su casa a buscar a los niños. Cuando regresó, no tenía las llaves de la casa 130 pesos le cobró un cerrajero para poder abrir la llave de su puerta, la llave de su puerta a revés, 130 dólares le cobró un cerrajero para abrir la puerta de su casa. Eso está increíble. Simple solución. Un pesito saca una copia en Walmart, en Lowe's, en Hondipo. vaya a la parte afuera de su casa, entiérrala en algún sitio, si le llega a pasar, saque la llave, abra la puerta, ahí, muerto el pollo, se acabó el moquillo, como dicen en Puerto Rico, pero, si lo queramos hacer un poquito más profesional, un poquito más decente la cosa, $35 pesos en Lowe's, no sé cuánto vale Hondipo, no he chequeado todavía, en Amazon vale $17, una cajita que la vamos a estar instalando hoy, tiene cuatro códigos. Les voy a enseñar también cómo cambiarlo. Usted va a tomar la llave, la va a poner ahí dentro, va a cerrar la cajita y el día que se quede afuera, solamente venga, pon el código. Acuérdese del código. ponga el código, abre la cajita, saca la llave, abre la puerta. Se salvó 130 dólares. Vamos al mambo. tan tan, tan, tan. escuchan hay mucho ruido hay mucha construcción alrededor ok amigos ahí está la instalación completa de fábrica está en 0000 les voy a enseñar cómo cambiarlo este es el botón de abrirlo ahí déjame y virar la cámara hay una construcción tremenda aquí al lado así que hay mucha gente hablando están los camiones por ahí entregando materiales aquí está este numerito este dice aquí reset. está este botoncito lo vamos a empujar hacia la izquierda y así a nosotros ahora lo viramos y voy a simplemente cambiar el primer dígito para que ustedes vean qué fácil es ok viene de fábrica 0000. Ahora lo tengo 10000. Vuelvo y bajo. Lo voy a empujar. Y ahí quedó. Ahora lo voy a cerrar. Eh, lo puedo abrir. Si cambio el dígito. Ahí no lo puedo abrir. Ahora está en 2000. Vuelvo y lo pongo en 1000. Y ahí está. ¿Okay? Lo voy a dejar. Como lo hice de Fabric, una vez más lo voy a empujar hacia la izquierda y hacia el frente. Y lo voy a dejar en 000. Porque el dueño de la casa no está así cuando la persona venga. Él lo puede cambiar el número que quiera. ¿okay? 000 está en el código ahí. ¿okay? Ahora, para dejarlo permanente, ahí lo empujé. ahí está espero que les haya gustado el video que la pasen bien y hasta el próximo video amigos